Hola, mi nombre es Víctor Cruz, soy consultor en temas de contratación pública. Vamos a eh, participar de este curso virtual sobre esta temática que tiene cuatro secciones relacionadas tanto con la normativa como también con los diferentes instrumentos técnicos que se debe conocer y manejar para eh, un, una gestión eficiente y efectiva de la contratación pública. Espero que lo disfruten y que el curso les dé los mejores resultados para mejorar su gestión institucional.